Hola de nuevo. En esta unidad daremos los primeros pasos con Trello, que nos sirve para el desarrollo de proyectos colaborativos poniendo en común de manera ordenada una serie de actividades y tareas. Trello es un gestor de actividades para equipos accesible vía web, que destaca por su sencillez. Vamos a comprobarlo. Hacemos login. Y entramos con nuestra cuenta de Google. Aquí nos encontramos con los tableros de los que formo parte. Mis tableros preferidos tendrán una estrella. También vemos mis tableros privados y los tableros de las distintas organizaciones en las que estamos registrados. En nuestro caso podemos Alcalá, Asociación Kiopol, esta es una pantalla desde la que se puede llegar siempre pulsando el icono de Trello que está en la parte central superior de la pantalla. Vamos a editar nuestro perfil. Para ello, pulsamos nuestro nombre en la parte superior derecha de la pantalla. Y aquí podemos en primer lugar editar nuestro perfil. Podremos cambiar nuestro nombre, el nombre de usuario, las iniciales que queremos que aparezcan incluso una pequeña biografía que nos describe. Salvamos los cambios. Ahora vamos a editar nuestra fotografía del perfil. Podemos usar un gravatar, podemos utilizar nuestras iniciales o también podemos subir una foto de nuestro perfil. Os recomendamos usar esta tercera opción. En la parte inferior de la pantalla podemos ver las organizaciones a las que pertenecemos así como la última actividad de los distintos tableros en los que estamos trabajando. Si pulsamos en la etiqueta Cards, Tarjetas, podremos ver las tarjetas de las que formamos parte. Esto es especialmente útil cuando las personas que están trabajando con tarjetas las archivan una vez acabadas. Aquí podemos ver un histórico de todas ellas. Dichas tarjetas podremos ordenarlas por el tablero al que pertenecen o por la fecha límite que tenían para ser ejecutadas. A continuación, pulsamos en la etiqueta Settings. Aquí podremos cambiar el password, podremos cambiar nuestro perfil y también en Notificaciones podremos elegir la frecuencia con la que queremos ser notificados por correo electrónico. Nunca, periódicamente o instantáneamente. Instantáneamente no lo recomendamos, ya que manda un mensaje cada vez que se modifica una tarjeta. Por lo tanto, elegimos periódicamente, cada hora. Finalmente, también podemos activar las notificaciones del escritorio. Dependiendo del sistema operativo que tengamos, podremos encontrar en nuestro escritorio las notificaciones de los cambios en las tarjetas en las que estamos trabajando. Algo muy útil para proyectos comunes. Esperamos que toda esta información nos sirva de ayuda para conocer mejor Trello. Nos encontramos próximamente para seguir profundizando en esta herramienta de organización de equipos de trabajo.